Bueno, nos estamos re contentos de estar acá Todo este tiempo re lindo Y diferente, ¿no? Obvio, sí sea, Es una experiencia bárbara Estamos orgullosos de poder, de poder ser jóvenes y majadoras Y al yo, el día que estábamos esperando Es una experiencia muy importante para ustedes y creo que voy a, a van a conocer bastante de mi país. Y nada, bueno, espero que, que, que puedan disfrutar de esto y que puedan aprender y que vuelvan a su comunidad con los proyectos que están desarrollando y con todo gusto nosotros podemos ver cómo lo podemos seguir apoyando en el Eh, bueno, lo que espero de este programa es poder eh, conocer gente nueva, eh, conocer nuevos amigos, también creo que intercambiar ideas con otras personas, conocer eh, las ideas de personas que no viven en nuestro país y bueno, llegar a, a, a contribuir, en algo en lo que, contribuir en algo con nuestra sociedad.